Sonido, sonido, sonido. Siguen los sonidos, mi gente, de los urbanos. Porque cuando no pegan uno, yo, ya yo estoy cansado. Bachelera me va a meter. hagan <risa> cuidado con el video, porque en el video hay un San Antonio. Atención, Fernando. Eh, Fernando. Salud, salud, San Antonio. Villalona. Ahorita me lo pegan a mí, porque ya... Sí. El eh, Mega, ¿sabes sí, qué es el mire. Mega? Uy, mire, mire. Mío, ¿y qué es lo que pasa con esto? <risa> el Mega es el señor, mira. Mira. El que no... Cono el Mega, tú sabes, no lo conoce mucha gente. ¿Y dónde el mega es es hace? Mira, vamos a, que lo vamos, a ayudar, vamos a ayudar. Vamos, ayudale, vamos, ayudale, vamos ayuda a ayudar, a ayudar sí. vamos a ayudar. Vamos a ayudar el Mega. Sí. Dime los, te los temas pegados de nueva para que la gente sepa quién es. Las cuevas de los indios. Enbaladas, embalada, Yo no conozco más. Dime, ayúdame tú ahí. Eh, Trujillo. Eh? Trujillo eh, lo el, Mira, Mega es un artista urbano del cual... Poca gente lo conoce, eh, le tiraba al alfa, no era. Sí, le tiraba al alfa. Le tiraba al alfa con sí. el jefe era Trujillo Matán, decía en eh, una canción y la cueva de los indios con el mayor. Que se pegó mucho los indios aquí, lo sí, sé. Sí, que se pegó mucho aquí por los indios, gracias a Dios y tocó como cinco o seis fiestas por ahí. <risa> el mega fue. Ah, pero tú lo no sigues. A donde Santiago Matías no sabe que uno está envuelto en toda cosa y uno presenta. Ese tipo de personas. Ok. No, me estoy cuidando del léxico porque tú estás muy pendiente. Sí, ayúdame eh, con eso. Santiago Matías a los le hace una entrevista en su programa radial, muy popular, eh, a los Radio Show, donde el Mega le dice una palabrota. MM Me y, y, Metro Gómez con, con, sí, con, con sí. MMG Ahí está, no pongan el audio por favor no lo, no pongan Fernando, cuidado Hay niños viendo eh, Este programa Donde le preguntan por el alfa Y el mega como se le ve el avión <risa> Se paró injeritado porque También eso es otra cosa Él habla de que quieren buscar el sonido Pero Santiago Matías Lofoque Harta con los cosas Porque ese muchacho Va a hablar de su Pero canción. la pregunta no fue Una pregunta difícil No, pero que quilla Porque que va a hablar pues de su que canción que Que te pregunten a ti porque el, por, por la canción claro, Por otra no, gente Por el alfa Cada el vez y que un va tema lo mismo el tema, el tema Pero que cada vez que va lo mismo Suerte que Mega No lo tiró de arriba ¿Y ¿Qué, fue? ¿Qué, qué tú dijiste al principio? ¿Qué tú dijiste al principio Aquí entre la introducción Hablando sobre Mega Que Mega le tiró a quién ah, okay. Entonces, si tú le tiras al alfa, ¿tú crees sí, pero, que todo. cada entrevista que tú vas ahí no te van a preguntar pero por el alfa? Digo y yo, eso no lo creo. Mira, pero, y, y él mismo, lo, oye, él y mismo eso se metió el cuchillo, no, no, él mismo se metió el cuchillo, pero cada, cada vez lo mismo, porque él, él, él, no es una pregunta que le haces, son 50 del alfa. No, pero él preguntó, pero oye, ahí, no es una, y él, él, él se corre por ahí, porque es así. Pa, pero eso. Siempre es una falta de respeto. Pero ya no están Y, y, si, no, y si no lo hacen aquí a nosotros, ya tú no, no, no te gusta? A, a la trompa, ¿sí una vez. A la trompada eso no es que, que quede. Mira, atención, que no intenta aquí venir y que, ¡eh, que tú! A mencionarme a Magara ¡eh, que esto que lo otro! Porque hasta allá afuera te espero. Mira. Ahora, tú dices que si va sido en mega que lo hace aquí, tú le estás trompa. Dos sillazos, de ¿sí una vez. Y el flaco lo agarra, lo remanga. Oye. Genesis <risa> Lo arremanga, Dios mío, por favor. ¿Cómo llama, camarada? <risa> Lo, Yo estaba Ayúdame ahí, por favor. Ay, pues, cuidado, atención, los barrios de San Francisco. <risa> nos están, están tirando piedras. Otra cosa, mira. Esto eso no lo cree nadie, ese show mediático. No, y no es... se paró, que se fue, chicos, Sandy tratando encontrar cuatro cine sonido que le dio Miguel. ¿Cómo que? ¿Qué le dio Miguel? Chico Sandy está bien. Sí, está bien. En está YouTube bien, está muy bien. es ¿Eh? lo que tiene que zapatearse un chico. No, él está bien. Porque está, está, bien. está debajo chico de una San... sombra. Chico Sandy está bien. Oye, está no, bien. No, no díselo en voz alta ella. Oye, no, no, no, Chico Sandy está bien. Está bien, Chico Sandy. Tiene que salirse debajo de la sombra, pero él está bien. Está bien, está bien. Por eso el show, ya, él quiere como hacer un show para... por eso que yo dije, cuando comenzamos tú hablaste de él, que él está luciendo feo. Porque quiere tapar el show del meloso, que todavía la gente habla de eso. Busca a Mega. Bueno. Un hombre que llegó en un motor. De, ¿eh? Bueno. ¿Tú entiendes? Ese, ese es el problema de que él está luciendo. lo tú le das? a Mega. <risa> <risa> ¿Me <hay> un tema primero. <risa> <que> <risa> mega. Ven para acá. Él hasta se ríe <risa> porque ni él se lo <risa> Ven para acá, Imege. Mega. No, Mega, porque el, el personaje no. bien. No, no, oye, me una cosa. Pero. Ay, ay, tienes ay, un ay. tema, lamentablemente <risa> no tienes tiempo. Vámonos con empoderamiento, con yo salía así Pero ese tema, mira, me hubiera gustado tenerlo. Guay, bueno, guay. Algo que hizo Telemicro, que yo creo que se pasó. Y. Cuay, sobre cuay. lo que pasó con, con el Jormel y Melos. Una cosa es lo personal con Sandy y otra cosa es Telemicro, que lo ve todo todos los medios de comunicación. Vamos a decirlo, si podemos hablar mañana. Sí, sí. Vámonos ah, con sí que, el bombe de ellos, Abre. Lo hice, de él.